Y bueno, la noticia, eh, eh, vamos a decir, más impactante desde anoche, después que el presidente de la República en un corto discurso anunció dicha medida y el propio jefe de la policía, director de la policía, yo creo que la noticia más impactante independientemente de los casos de COVID que uno siempre vive comentando y leyendo los resúmenes y todo lo que pasa evidentemente y este es el comentario de las redes el caso, es el anuncio en primer lugar por parte del presidente de la república de la eliminación del infame peaje sombra que le ha costado al Estado Dominicano, valga decir al pueblo dominicano, la fiolera suma de casi 27 mil millones de pesos en una de las acciones más antipueblo, más corruptas y más antinacionales que se hayan producido en contrato alguno en la República Dominicana. Oigan esto, se trata de la carretera de la capital de la república hasta Samaná hasta Arroyo eh, eh, eh, Rincón vamos a decir y ahí sigue en la boulevard turística si se va para la Terrera pero si va para Samaná se va por Sánchez bien el caso es que esa carretera señores salió en 325 millones de dólares. Oigan esto. La empresa, aparte de lo que ha cobrado en 13 años, el Estado Dominicano ha tenido que pagarle 27 mil millones de pesos. Le quedaban 17 años todavía. Oigan esto. 17 años todavía, pero ahora sabemos que fue el doctor Emanuel Esqueda Guerrero, que fue el abogado que el Estado contrató para estudiar este contrato, un contrato verdaderamente leonino, un contrato asqueroso, una estafa al pueblo dominicano el gobierno va a tener que darle, oigan esto, 410 millones de dólares para rescindir el contrato con esta empresa. Una empresa colombiana con amigos aquí en República Dominicana. Y entonces yo, este programa, continuamente hablábamos de que eso tenía que tener un fin. Y si ya se ha logrado el fin, lógicamente, lo ideal hubiera sido, lo ideal, pero eso es lo ideal, una cosa es lo ideal y otra es la posibilidad y la realidad. Lo ideal hubiera sido que no se le dé un centavo a esta gente, eso es lo ideal, pero la realidad es que no, no es posible, porque ahí entran en juego cuestiones de carácter internacional, de carácter jurídica, que no es verdad que ningún país puede decir que, ah, mira, ya eh, eh, rompí esto y ya, no, porque entonces te can y te sancionan, y un país pequeño como este, eh, imagínense ustedes lo que eso significaría. Bueno, el caso es que ya los beneficios, las personas que van a transitar y transitan por esa carretera lo van a sentir a partir del primero de enero, con una rebaja de un 20% en los peajes, y además... El presidente anunció que con esta operación el Estado se va a ahorrar 1.500 millones de dólares, que es una suma respetable. Eso es una noticia positiva, tenemos que celebrarla, porque yo la celebro porque yo abogué, porque eso se le pusiera fin. En innumerables ocasiones este programa se manifestó eh, para que se... Peaje Sombra y no solo este programa, cantidad de personas y de medios de comunicación y gente de opinión pública, gente que hace opinión pública, se manifestaron en contra de esa ignominia, porque eso es una verdadera ignominia. Lo, de, lo ideal hubiera sido también que se sometieran a la justicia lo que... Dice Ramón Abuqueque que el responsable de eso fue Miguel Vargas Maldonado, cuando era ministro de obra pública, porque eso fue en el gobierno de Hipólito Mejía. Lo, lo ideal hubiera sido que el que sea responsable de eso, yo no sé quién es, paguen la justicia por una inominia así. Porque eso es un acto, miren, a toda luz antinacional. Pero bien, se consiguió lo posible, hay que celebrarlo. Esa es una noticia que yo considero eh, sumamente positiva, la otra noticia positiva que también este programa y quien os habla siempre abogó por la eliminación de eso y siempre consideré que era violatorio a la ley y una acción sumamente molestosa. el anuncio por parte del director de la policía, el mayor general Alberto Ten, de la eliminación de los retenes, los odiosos retenes que ustedes saben, que entonces, este, vamos a ver este, cómo... cómo a, a, a, eh, eh, donde se anuncia eso, porque eso es una noticia importante, la molestia a, a personas de trabajo, quitándole dinero, molestándolo en la salida, aquí yo recibía denuncia continua, y, y déjenme decirle, para que estemos alerta, de que este, aquí se dicen a veces cosas, que después no se cumple. Esos retenes no se pueden realizar bajo ninguna circunstancia. Además que son ilegales. Para que no aparezcan como aparecen a veces en distintos puntos policías que usted sabe que es a buscarse la que van. Pero en la carretera de la ceja, que yo tengo que echar gas. En Adil Gas. Yo voy a echar a Adil Gas. Encuentro yo ahí, eh, par de policía, parando vehículos. Porque usted sabe que es a buscar el cuarto que van? Que no es de que por perseguir delincuentes ni nada de esa vaina. A buscársela. Y a molestar a gente de trabajo. El jefe de la policía dijo algo que es real. El delincuente usted tiene que perseguirlo donde está. Y la policía tiene los mecanismos y los organismos de inteligencia para saber dónde se mete eh, eh, un delincuente. Entonces no pueden poner en zozobra. Oh, pero el tiempo atrás en las guaranas. De aquí a las guaranas me informaron amigos. Y yo lo llegué a ver también. Yo lo llegué a ver, pero me, me informó oh, eh, eh, un amigo que en una ocasión, no hace mucho, los otros días, habían cinco retenes. Seca de la cabaña, seca donde venden la empanada, en el puentecito de Honduras. Más, a, oye, por acá, prieta vaina. Pero no te van a Rabochivo, que es un enjambre de, de, de delincuentes. Ahí no te van. Y te hacen el allante, No te van a los sitios donde hay puntos de droga. y donde, hay, O sea, pero a molestar gente de trabajo. Mira, eh, eh, yo recuerdo que, que el arquitecto Sucre, la antigua me llamó aquí a este programa, indignado, por, por, por lo que le hicieron, los sinsabores, un hombre de trabajo, señores, constructor exitoso aquí, de, de, la, de, de, de los edificios y las casas más bonitas de este pueblo, y me dice que eso, como si fuera un delincuente, ¿tú, tú crees que eso es, eso es posible y eso es justo? Revisando un vehículo, un hombre que viene de trabajar, eh, eh, como me dice, de Azoa venía yo, man. O sea, pero eso es una cosa que eso no tiene, no tiene perdón de Dios, como dice mi amigo el gigante, eso no tiene más.